A mí me parece que la defensa de Australia es como poner un chito en dos ladrillos. Eso, esos muchachos australianos, ¿qué? como qué o okay? qué? Siempre son los del repechaje, ¿sí o no? Ese es, ese es el, el, el equipo de fútbol para un repechaje. Oiga, Andrés, usted viene siendo como Australia, ¿no? Porque usted viene siendo el repechaje de Adriana. No me diga eso, papá. Sí, porque cuando ella no consigue un buen partido, va y juega con usted. O sea, cuando ya no consigue clasificar con el profesorcito ese que tiene de novio, ahí es cuando lo llama. Pero mamá, por favor, ya no me presionen más con esas... No, no, sí, o sea, en este momento Andrés, el nombre oficial que tiene Andrés en esta casa es Australia. Le meten sus golazos y sirve es para repechaje. Eso, eso, ay, échale tranca a Puffy que está... que está ladrando, quién sabe. Eso, ay, debe ser el... El gato, el vecino que siempre lo, lo, lo azora. Una cosa... ¡Ay, vaya, vaya, eche, Andrés! ¡Ay, papá, está en el patio! Pero él sabe abrir la puerta, eche, le tranca, porque ese perro es sabido. Ese perro logra meterse y, y, y usted sabe lo que pasa con, con su cama cuando él lo dejan entrar. Puffy, cuando usted no está, tiene la costumbre de subirse a su cama y Puffy descubrió que él se puede alcanzar allá. El perrito como que se consiente a sí mismo, pero le gusta es encima de su cama. ¡No! Pero es normal, es un perrito, es un animal, es, no es una persona, no es un ser civilizado, es un perrito que, que tiene sus necesidades y como no consigue perrita y usted no lo saca a conseguir perrita, ni tampoco lo esterilizan, pues entonces el perro agarró esa maña. ¡No, pero por qué! Yo creo que es el perfume que se echa Adriano ¡Otro golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! Vea Con asistencia de Mbappé Y se la pone a este el, el, de, el de Barba Que es una lámina de muchacho Y que pasó en una peluquería Para que le hicieran los rayitos en la punta eh, Girú Se llama el muchacho Bueno, ser un jugador de fútbol Y llegar a un... A una de esas eh, y decir hágame las iluminaciones van 4 a 1 que raquera y este es el polkas mija mija Uy, eh, creo que gloria se durmió viendo el partido está buenísimo bueno buenísimo el partido